El señor Landersa estuvo preparate. hablando de mí, parece, nuevamente. Me enteré de casualidad porque estaba entrando al canal y una cámara me paró diciendo que estuvo diciendo no sé cuánto tipo de cuántas cosas eh, sobre mi persona. La verdad, yo digo, primero pensaba, digo, ¿qué pasó? Digo, claro, ya lo de Mirko se agotó. Digo, no le queda tema. Entonces digo, se mete conmigo otra vez con mi sexualidad o lo que él piensa de mí. La verdad que, Jorge, lo que vos pienses de mí me tiene totalmente sin cuidado. Lo que sí yo creo o lo que yo pienso de vos es que sos un cagón. Que eso es lo más importante. Porque vos te, se te cayó la boca hablando de Cristina, del gobierno, no has parado de decir cosas. Ahora el país está a punto de explotar, la gente no tiene para comer, se está quejando, está todo aumentando, el dólar por las nubes, el FMI, tenés mucho tema para tratar y venís a hablar de mí. O sea, la verdad, hipócrita. Y que sea como se nota, sea lo que se notan los sobres, ¿entendés? Porque sos así. Te pagan y te callás la boca, vendría a ser. ¿Mm? Eso es peor. ¿Eh? ser cagón, porque yo tengo mi sexualidad con la frente bien alta, Mira cómo te lo digo orgullosa de lo que soy, sí soy Florencia de la B, o Flor Trinidad, como dice mi documento, mujer trans besito querido, ok, porque soy una mujer trans así, con la frente bien alta y vos sos un cagón eso es lo que sos, ok y no hablas de las cosas que tenés que hablar ¿le tenés miedo a Macri? ¿Eh? ¿le tenés miedo a todo este gobierno? ¡ah! Mira cómo te digo me hago el pelo y me voy, contenta a mi casa, así